cordial saludo desde Santiago de Chile a quienes nos acompañan en este nuevo capítulo realizado por Chile Transparente en conjunto con la Asociación para una Sociedad Más Justa de Honduras. Este podcast se realiza dentro del marco del proyecto SANCUS. SANCUS por sus siglas en inglés Strengthening Accountability Networks Among Civil Society es un proyecto financiado por la Unión Europea e implementado por varios capítulos de transparencia internacional a nivel global que tiene por objetivo fortalecer a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Este capítulo es parte de nuestra serie de podcast América Latina Más Transparente que hemos comenzado con el contexto del proyecto Sancus en Chile. A continuación, Juan Carlos Aguilar nos hablará acerca del proyecto Sancus en Honduras. Que lo disfruten. orientado a visibilizar el nivel de avance que ha tenido el proyecto San José en Honduras a través de la implementación de mejoras al sistema de denuncias de la Secretaría de Educación y el rol que juega LAC en el tema de la recepción, del seguimiento y de la presentación de denuncias en esta misma temática. Para el día de hoy lo que tendremos es una breve explicación sobre cómo se ha suscitado una denuncia de un gran grupo de docentes que hemos recibido. Estos docentes pues eh, son oriundos de Yocón, una región en Olancho, que es un departamento de Honduras y que estaban afiliados bajo el programa ProEco, que es un programa que alberga cerca de 5.000 docentes que se creó en los últimos años producto de que no se podía dar esa cobertura en el tema de educación que se necesitaba. Estas más de 40 personas que nos contactaron, nos, nos hemos reunido con ellos y hemos tomado su denuncia nos manifestaban de que se trata de una discriminación política, en el sentido de que Honduras, el pasado 28 de noviembre, el partido que era oposición hasta en ese entonces, eh, ganó las elecciones. Entonces, a partir del 27 de enero de este año 2022, asumieron el poder y pues eh, negativamente se están asumiendo esas malas prácticas que se reflejaban orientadas a destituir a todo aquel grupo de personas que ellos consideran que no pertenecen al partido político, entonces en ese sentido las personas que vinieron a interponer la denuncia, a la cual hemos dado seguimiento, nos manifestaban de que pues dentro de esas comunidades son comunidades bastante pobres, son comunidades con muy poco acceso a la educación y que ellos hacen un esfuerzo bastante grande para poder realizar y, y, y enseñar a los, a los niños. ¿no? En ese sentido, nos manifestaban de que contaban con el apoyo suficiente de los padres y que bajo este programa ProEco, eso es muy importante, contar con el respaldo de los padres porque normalmente estos eh, docentes y sobre todo en tiempo de pandemia, eh, han, han dado las clases de manera individualizada, de manera muy personalizada, yendo a entregar o yendo a impartir las clases alumno por alumno a cada una de las, de las casas. Esto debido a que, pues, no se ha podido, eh, o al menos no se había podido en los, años, en los meses anteriores que duró la pandemia de COVID-19, pues, aglutinar a los jóvenes en un aula. Además, nos manifestaban de que se pretende suplantar sus cargos o destituirlos de los cargos a, esta, a estos docentes que, pues, se han capacitado, se han preparado, han otorgado o, le, o se les ha otorgado el grado de la licenciatura porque han continuado estudiando y que, eh, pues, eh, pretenden ser, eh, suplantados o desplazados por personas que apenas han cursado la secundaria y que por ende no cuentan con las capacidades, los conocimientos, la metodología y todo el tema docente que eh, pues ellos sí lo tienen. Además de que en enero, dentro de los primeros meses del de nuevo gobierno, pues a ellos se les extendió un contrato, un contrato hasta el mes de junio y que pues, a partir de ahí eh, estas personas podían o llegaban a tener un acuerdo, entendiendo el acuerdo como todo aquel eh, mecanismo bajo el cual se regularizan los derechos laborales de estas personas por un tiempo indefinido, pero que lamentablemente, producto de estas situaciones políticas, no se ha logrado eh, complementar. Entonces, el trabajo de ALAC en este sentido ha sido, eh, pues la, en primer lugar, la recepción de denuncias, segundo, hemos procedido a realizar todo el tema del análisis del caso para que se pudiera eh, entender y, y brindarle la, las oportunidades y las soluciones y las posibles salidas a estos docentes. Además de ello, se realizaron visitas in situ en el departamento de Yocón, que está a unas 5 o 6 horas de la capital de Ucigalpa, donde eh, pues, eh, se encuentra el, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, del capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. Dentro de esas visitas in situ, pues pues se logró hablar con cada uno de los docentes eh, distribuidos en las comunidades. Algunos de ellos pues impartían clases casa a casa, otros pues eran directores de los centros que ellos mismos eh, y con apoyo de la comunidad habían logrado construir un aula, dos aulas para que donde los jóvenes se pudieran eh, pues recibir las clases. Se recibieron esas inquietudes, eh, pues eh, se, también se contactaron de manera eh, muy célere eh, con el coordinador de ese programa PROECO a nivel nacional quien manifestó que no estaba al tanto de estas situaciones y que pues, nos remitiéramos a la coordinadora departamental con quien nos eh, pues, remitimos. Y producto de ello, eh, se pactó una reunión que finalmente no tuvo eh, ningún tipo de, de beneficio. ¿no? no prosperó la misma. Y producto de eso, se, se, se enviaron eh, posteriormente los maestros que iban a ser inscritos bajo este programa y lamentablemente las personas que denunciaron ya no eran incluidas. Entonces, en ese sentido, se está elaborando una estrategia, se está, está elaborando un documento legal para ayudar a estas personas a presentar las acciones legales del caso, porque efectivamente cuentan con el derecho, cuentan con la capacitación, y eh, todo el, toda la temática legal según los análisis que hemos realizado les asisten y que en las próximas eh, semanas pues, estaremos presentando eh, toda esta, esta dinámica incluso estamos buscando actores externos o, o de terceros que, que nos ayuden eh, a fortalecer aún más la investigación a fortalecer aún más toda la temática eh, orientada a la presentación de esta instancia legal para que se les restituyan los derechos a estas personas. Después de haber escuchado a nuestros colegas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ de Honduras, nos queda agradecerles por su atención y esperamos que lo hayan disfrutado. Les habla Gabriel, que en conjunto con Denise formamos parte del equipo de producción del podcast América Latina Más Transparente. Queremos agradecer en especial a Pamela López y a nuestro colega de Honduras, Juan Carlos Aguilar por haber hablado acerca del Proyecto Sancus en Honduras. Los dejamos invitados a estar atentas y atentos a nuestras futuras publicaciones en el Proyecto Sancus desde Chile Transparente, y hasta una próxima ocasión. Este podcast fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea,